democracia ¿Sí? y precisamente la socialdemocracia, Pero si es socialdemocracia no es pues. La socialdemocracia es socialista pequeño burgués ¿Cómo va a ser si es lo dicen los, las obras de Marx, no has leído, tienes que leer pues Andrés. Tienes que leer, ¿ya? Y por último, y por último, el comunismo científico desarrollado por Marx. Desarrollando pues. A ver, a ver. Voy a hacer una crítica a este espacio, a este espacio no, pe, pero estoy, este, no, estoy en el uso de la palabra, no he terminado es que es un diálogo pe, también, ¿sí o no? Ya has hablado, te voy a dar, lo voy a dar Pero tiene que ser pregunta y respuesta Pero él se agarra el mito y se esconde acá y sigue hablando acá Y yo no lo voy a poder refutar Y cada vez que lo quiero refutar me dice que yo soy dictador No, yo quiero al punto ahí nomás Para no terminamos un tema y ya te vas a otro tema Miren, un ratito El amigo, el amigo está reconociendo De que el comunismo es una fase superior ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no es primero el comunismo, pues, ¿primero qué es? ¿El comunismo o el socialismo? El socialismo. Entonces tú hablas de, dijiste acá, que Correa era comunista pequeño burgués. Pero tú mismo acabas de decir, maestro, un ratito, voy a tomar el examen ahí. Si en el comunismo ya no hay Estado, no hay clases, ¿cómo va a ser pequeño burgués? Y él dice, no, me equivoqué, es socialista pequeño burgués. Y para él el socialista pequeño burgués es Correa y después nuevamente se equivoca y dice otra otra postura política que es socialdemó, socialdemócrata dice. ya pero el socialdemócrata tampoco es socialista pues no es porque el socialdemócrata está dentro de la vía legal estatista y justamente los socialdemócratas son los que se dividen y divergen de Stalin y se van al capitalismo y por, por esa razón hermanos Acá tenemos que entender que el socialdemócrata ni es socialista. Tú le estás creyendo a los libertarados que las redes sociales hablan improperios, incoherencias, cuando dicen que por decir social, social, ya es socialista, dice. Entonces, si yo digo que nosotros somos una sociedad, somos socialistas. O sea, qué tonto. Entienden papá. Nosotros somos una sociedad y la sociedad en sí no es socialista porque diga socia. De, a ver, vamos a desarmar la palabra social con los monemas. ¿Cuál es la raíz del monema social? Socia, sos, soc, guión a, l, l significa cantidad, grupo, soc. Él cree que porque dice soc la palabra social, estoy utilizando la lingüística. Ya todo lo que empiece con soc es comunismo, porque empieza con soc, social, sociedad. Para él social, social, socialista. ¿A ¿Ah? quién lo dice? Yo, porque es social. La sociedad es una palabra que tiene una definición aparte, que no con, no significa socialismo. Cuando tú le agregas el ismo, estás agregándole ya la concepción de la persona o el, el individuo, el sujeto, que ha creado una nueva corriente. ¿Me entiendes o no me entiendes? Una corriente distinta en cuanto a otro sistema de vida, distinto al capitalismo, al feudalismo, al esclavismo. Por eso surge el ismo. ¿Me entiendes? Tú no le puedes poner a todo ismo, por ejemplo, no puede decir tampoco fujimorismo, porque el fujimorismo no es una ideología, pero la gente a todo le pone ismo, lo correcto sería fujimorista, ¿me entiendes? El ismo solamente se le da como, digamos, este, como un fijo, ¿para qué? Para las concepciones o ideologías nuevas, esclavismo, feudalismo son sistemas, capitalismo son sistemas, y el socialismo o el comunismo son sistemas que plantean que quedan en teoría, porque todavía no está en la práctica. Entonces el amigo al decirme que Correa ya es comunista, me está diciendo que carajo en Ecuador ya hubo comunismo. Y lo peor todavía que Sancoche lo confunde de manera eclíptica con, con, digamos, este comunismo pequeño burgués, dice. ¿A quién le decía pequeño burgués los socialistas? Le dicen a los que tienen acceso a la universidad a los aristócratas ¿por qué? porque el pequeño burgués pequeño no es porque sea chato pues ¿no? no sé el pequeño ah eso es que los chatitos son pequeños burgués no se refiere pequeño porque no controlan la economía o no controlan los modos de producción de la economía del sistema capitalista sea cual sea el país por eso dice pequeño porque solamente tiene algo y qué es lo que tiene solamente tiene el acceso al conocimiento por eso dice pequeño burgués y pero también dice algo no todo pequeño burgués se va a volver reaccionario o procapitalista como los que van a marchar el 5 de noviembre ahí con la pestilencia también hay pequeños burgueses o clase media que van a unirse pues a la causa de la industrialización del desarrollo del país y dentro de la clase media en el Perú está dividido en tres partes hay clase media mal, como lo dicen los socialistas pequeños burgueses que apoyan a la derecha, ultraderecha conservadora, hay pequeños burgueses o clase media, así para que lo entiendas tú no, de clase media que apoya aquí, a la izquierda a caviar, que no quiere saber nada, que se vaya a los dos, y hay otra clase medio, pequeña burgues, o, oh, cuando digo o oh, es como decir también puede ser esto, pequeño burgues que está con el presidente Pedro Castillo, y quiénes están con el presidente Pedro Castillo, los sectores universitarios de Ayacucho, de Arequipa, de Puno, porque acá algunos jóvenes, a ver quién está con, a ver qué universidad está con Castillo, este cree que yo voy a hablar de César Vallejo, ¿no? Eh, voy a hablar pues, carajo de, la, de las universidades privadas. Yo te saco universidades de las regiones nacionales, en, Are, en Ayacucho, en Arequipa, en Huamanga, en Apurímac. Te pregunto, ¿los estudiantes serán como los estudiantes de la pestilencia? ¿Serán así? Son más esclarecidos. La gente es más, carajo, más, más educada. Entonces, los que creen que estudian la Universidad de Lima, creen que son los únicos estudiantes. De Lo peor es que se ríen y no quieren debatir conmigo. Se creen sabios, creen que son los únicos que estudian. ¿Quién te paga la universidad a ti? entonces esa es la cuestión por esa razón Miguelito yo te pido por favor que no confundas, no combines es como decir capitalismo socialista ¿qué es eso? eso lo dice Mar, ¿dónde? ahí, ahí escondido en la página 57 ¿qué libro? ahí, ahí, manifiesto y se me quiere pulsar, aquí tengo el manifiesto? y entonces yo al hermano le pido por favor que digamos vayan de Jaime Quédate hasta las 8 de la noche, sentadito ahí, con un poco de agüita, tiene un solcito delta tal agua, y las escuelas públicas. Bien, vamos a pasar, me avisa Juan ya, porque ya vamos a pasar el tema. Una pregunta nada más, compañero, porque ya estamos en el tema. Pero por favor, por favor, te, le, le doy el espacio o no, que hizo ustedes, compañero? No quiere, no quiere, no quiere. Ya, pregunta nada más. Una pregunta nada más, aquí me retiro nada más, y que Andrés responda puntualmente también, ¿no? a ver. ¿Es verdad o es mentira que este Héctor Béjar fue este, el ministro de Estado del gobierno de Pedro Castillo? ¿eh? ¿Es verdad o mentira lo que él dijo que Pedro Castillo pone en los cargos públicos del gobierno a sus familiares y amigos? ¿Es, es verdad o mentira lo que dijo eso Héctor Béjar? Responde nomás, este, Andrés, puntualmente. Ya, es... Maestro, tranquilo, hermano, hermano. Eso, eso se llama chisme. Ni es verdad ni es mentira son opiniones porque la verdad y la mentira tienen que contratarse desde el campo filosófico ¿Qué es la verdad ¿Qué es la mentira se dan cuenta entonces el amigo tiene que tener un poco de cuidado ahora yo pregunto a todos ustedes ¿cuántos quieren que se cierre el congreso acá? levante la mano bien, bien ahora yo pregunto y por favor sean sinceros conmigo un poco para educar a, a él ¿cuántos de acá son nacionalistas? levante la mano, ¿se consideran nacionalistas? No todos. Ya, ¿Y cuántos se consideran socialistas? Algunos. ¿Y cuántos se consideran comunistas? ¿Y cuántos se consideran indigenistas? Entonces yo te pregunto, ¿pero cuántos estamos de acuerdo que se cierre el Congreso? levante la mano. ¿Qué hemos aprendido acá? Que puede haber, que puede haber distintos pensamientos, pero el hecho de que estamos distintos pensando que tú seas nacionalista, yo soy indigenista, ya, no nos puede decir, ah, mira, que, la izquierda está dividida, no. Sino porque acá el ser humano no va a pensar igual que el otro. Y él está pidiendo que Correa, porque critica a Castillo, ya se cayó el mundo ya. Correa, expresidente de Ecuador, puede cuestionar a Castillo. Y es normal, es parte de la, de la lucha. Dentro de la derecha también se divide o no se divide. Se divide, pues amigo. Por ejemplo, ¿quién? No dejemos la derecha, sino el ala que tiene el poder. Robespierre. Robespierre le corta la cabeza al sistema anterior. ¿Y Robespierre era comunista o era izquierdista? ¿Y el ser izquierdista es comunista o liberal? Liberal, pues, porque el liberal surge con el capitalismo. ¿Y la guillotina de terror quién lo hizo? ¿Robespierre comunista o Robespierre liberal? Liberal, pues entonces, ¿dónde está que la izquierda es sinónimo o es igual a comunista? ¿Quién te enseñó eso? ¿Carla García? ¿Quién te enseñó eso? ¿Willax? Por eso compañeros, en los colegios y quinto y secundaria se ha quitado el curso de, escúchame bien, economía política. ¿Y sabes por qué se ha quitado ese curso? Justamente para que cuando tú llegues a la universidad, comparte, comparte. allá la, recién aprendas. Y los que no llegan están confundidos, porque creen que Pedro Castillo es comunista. Escúchame bien hermanos. Juan, ¿han traído la silla por favor? Pedro Castillo no es comunista porque Pedro Castillo entró por la vía electoral. Lula da Silva dice: Yair Bolsonaro que Lula da Silva es comunista, dice. pero si Lula da Silva ha competido electoralmente, ¿cómo va a ser comunista? Igual, o sea, las cosas son claras. Que él diga: No, yo sí soy, es otra cosa. Él dice: Pues será como dice Lenin en teoría, pero en la práctica no lo es. Pues porque el comunista socialista no está pensando en elecciones, te das cuenta y eso lo dice pues los libros como cultura general les digo a todos ustedes ¿ah? para que no confundan no pisemos el palito como hace la pestilencia le preguntaron ¿qué es socialismo? dice que el socialismo es vivir en sociedades ¿te das cuenta? entonces en la práctica, compañeros estas cosas tan básicas para los que conocen economía política resulta ser complejo para el pueblo porque ni siquiera tiene esa información, esa definición ahora la pregunta es ¿A quién le tienen miedo ellos? O sea, me refiero en el Perú a la derecha. Aquí, la derecha, ¿a quién le tiene miedo? ¿Le tiene miedo al comunismo o le tiene miedo a la industrialización del país? ¿Qué dices tú? Keiko Fujimori, ¿a quién le tienen miedo? Grupo Romero, los roquefeles, los millonarios. Mundial, ¿a quién le tienen miedo? ¿Al comunismo o a que el pueblo se desarrolle industrialmente? Se desarrolle. Y obviamente, compartiéndolo nomás, amigos. Si tú le preguntas lo que es caviares... hoy mañana tu marcha, zombie. Mañana es Halloween, para ellos de nuevo. Abajo, Lapra. Lo único, tonto. Que... Caviares. ¿Por qué no viene acá, sí o no? Para debatir, para conversar. ¿Alguien le va a pegar? Yo sería el primero en oponerme que a alguien le falte respeto. Pero no quiere venir porque sabe que dice. No, es que yo voy allá y Coutur me lava el cerebro. ¿Qué miércoles soy yo? Brujo, ¿no? ¿Merlín? ¿qué soy yo, hermano? no te sientes seguro que tú estás en lo correcto entonces venga a debatir acá pero en la práctica compañeros, hermanos míos, lo que les quiero decir en este sentido es justamente de que nosotros tenemos que conocer porque si no conocemos hermanos ¿cómo planteamos nuevas ideas? y esto yo lo digo compañeros, no con ánimo de captarme sino con ánimo de decirles a todos ustedes que dentro del Seno del Pueblo todos vamos a pensar distintos todos no pensamos iguales porque todos tenemos un cerebro distinto y eso es obviamente se ve en la práctica social Tú me puedes acompañar hasta el cierre de Congreso, pero antes hice una encuesta. ¿Cuántos son nacionalistas? La mitad. ¿Cuántos son socialistas? El nacionalista bajó la mano. Les cuéntanos, pero los otros levantaron. ¿Cuántos son indigenistas? El comunista y el nacionalista bajaron la mano y otros levantaron. Entonces, ¿eso cómo se explica? ¿División? No, es parte de qué? De la, el pensamiento humano. Algunos deciden ser indigenistas, otros quieren ser socialistas, otros quieren ser nacionalistas y otros hay que quieren ser fujimoristas. Pues amigos, ¿qué vamos a hacer? le gusta el golpe, le gusta que le robe le gusta carajo vivir de la del asistencialismo y no le gusta industrializar, Keiko Fujimori y los grupos de poderes le tienen miedo a la industrialización ¿qué es lo que plantea Pedro Castillo? ¿comunismo? ¿no? ¿qué plantea? industrialización, ¿y a quién no le conviene la industrialización? a estos nefastos nefastos cabeceros malos empresarios que deben millones al Perú, manteniéndonos en su status quo, ¿qué significa? asistencialismo, se roban vivimos de, la, de lo que nos da de, de la inversión privada más la inversión privada se lleva todo de lo que se beneficia en otros recursos y nosotros acá vivimos del sueldo que nos da la inversión privada y la ganancia no lo retribuyen acá se lo llevan a los bancos suizos, a los bancos Caimán ahí está pues, compañero, lo que dijo montesino a ver quién va a hablar mal de mí todititos los generales en el día del juicio de Fujimori a ver acá tú y yo, acá tuyo yo, el, el asesino de estudiantes el asesino de niños Montesinos a ver quién va a hablar mal de mí yo tengo todos los videos de cada uno por eso este, este correcaminos que dice que me ha ganado el debate, le dice tío, le dice a este miserable de genocida de Vladimiro Montesino, porque este miserable fue un cobarde, fue un miserable, como Velasco Alvaro no lo fusiló, carajo se escapó esta rata pulienta? Y así se le dice, ¿cómo le va a decir, sí, tío a ese delincuente asesino Montesino? ¿Cómo le hace ese sí, tío? payasazo. ¿No? Mi tío dice, cobarde miércoles. Y esto y se pone a balbucear ahí el girón de la Unión, está balbuceando. Se ha enamorado de mí. Todo el rato me menciona a mí este sinvergüenza. Pero cobarde para venir a debatir acá y dice, no, no debato acá porque está tu gente. ¿Cuál? Dice que todos ustedes vienen conmigo en mi bolsillo. Yo vengo a las cuatro y los saco a todos ustedes. Entonces, acá tenemos que aprender, compañeros, que las calles también sirven para generar debates públicos, pero debates sin insultar, pues compañeros, debates sin mentar la madre, debate con argumentos, pues, puede ser un ajo, no puede ser, pero igual documentado. Y entonces el día de mañana van a hacer su, su marcha de Halloween, el segundo Halloween va a ser ahí. Van a venir muertos, vagos, pirañas, delincuentes. Yo lo digo, estoy diciendo la realidad. ¿Por qué? Escúcheme bien. El otro día, Lourdes Florenano fue a esa marcha y estaba protestando y, plum, le robaron su celular o no es así. Y todavía se vio ahí, no sé quién, ir, ¡plum! le pasó a otro, le hicieron la camita de ¡Oh, mi celular! Y después hubo otra marcha, recuerdan, en el Palacio de Justicia estaba el hoy alcalde, cabecero Porqui, Aliaga y estaba diciendo, ¡Viva Castillo! No sé qué estaba hablando, se equivocaba, y él dijo, gracias Juancito, y él dijo, y viene un señor allá, creo que era el director del, del programa cómico, humor, eh, ¿cómo se llama este? De... Al fondo del sitio, ¿cómo se llama el...? ¿Ah? Aguilar, Aguilar le quita el micrófono Aliaga, ¿recuerda, ¿no? ahí está el meeting. cuando estaba Chirino ahí ¿Alguien ha visto mi celular? Está todos los choros Sí, acá está, le van a decir Por eso yo digo que el día de mañana están pagando para que vayan choros vagos, pirañas, allá vayan hijos, pituco, también van a ir también porque su viejo carajo ya no trabaja en el, en el Ministerio Público ya no trabaja carajo para el Estado ahora tienen que salir a protestar si no, ¿quién pagar la universidad de esos chibolos? Por eso es que también están en contra, pues compañeros, la clase tú dices, pero ¿por qué la clase alta está en contra de castigo? Porque no todos, ¿ah? ¿eh? Pero una parte de la clase alta está en contra del castigo, ¿por qué? Porque ya no le van a pagar su universidad. ¿Cuánto va a pagar la universidad de lo que robaba el Estado? ¿Sabes cuánto se paga la universidad de Lima, la Pacífico? 3.000, 4.000 soles mensuales. ¿Y de dónde iba a salir la plata? O si sea, ahora su viejo ya no está trabajando porque el castigo lo bota a las otras patadas. ¿Te das cuenta? Entonces tienen que salir a protestar, hijo, vas a protestar, huevón. Si no sale el castigo, ¿cómo te va a pagar? ¿Tú y así? ¿No la ha visto al periodista Juan Water? todo quemado con manchas y te recuerdas dos años atrás se ponía como emo no saludos a Roger en el parque, va a haber concierto también ahí yo voy a ir también, me gusta la, la banda carajo, leucemia, entonces ahí está pues compañero ahí entonces en la práctica nos hemos dado cuenta de que ya les ha chocado, no van a aguantar otro año más, pero yo te pregunto ahora que viene la OEA ¿a Castillo lo sacan este año o no? ¿qué dicen ustedes? ya no lo sacan ¿ve? por eso ya no saben qué hacer ya han dicho, no, este 5% es la marcha letal la última la que va a aniquilar a... fíjate ve se creen suicidios se creen camicaces y solamente van a marchar se van a ir al palacio de justicia y Jorge del Castillo este apristón recojudo ya inscribió su partido ¿qué quiere hacer? tirar su tribuna por eso yo digo estos chivolos que carajo aprenden de nosotros aunque renieguen y me odian solo porque yo estoy en la línea de que se respeta el gobierno presidencial de Pedro Castillo hasta el 2026, y después de eso, carajo, que lo investiguen o no, que dicen ustedes, compañeros? Ahí es lo que quiera, pero respeta, aprende a perder. ¿Ya? Y después de Castillo, ¿quién viene? Viene tu papá, Andrés. Palma combatida por, por, por eso, compañero. ¡Que Perú! ¡Con fuerza, carajo, que Perú! ¡Que el poder, carajo, que Perú! Hermanos, y en esta situación, ellos están diciendo ahí, no, pero ¿cómo voy a marchar? Vayan a marchar, vayan a salir. Si sí, él aprobado pues la hay que no es un partido, quiere tirar a tribuna nada más. Ellos no quieren sacar a Castillo. En el fondo ellos quieren, dicen, oye, pero si ha entrado Rosángela, es una joven Fujimorista, si ha entrado eh, Chiquelíder de Hernando de Hernández Soto, si ha entrado carajo el joven Tudela, ¿por qué no pueden entrar los jóvenes Apristas? Y ahí recién han aprendido la lección los Apristas Alanistas, no los allistas, Los Alanistas que han dicho, ya, entonces hay que hacer el partido. Y meter a nuestros pequeños búfalos al Congreso Hay que hacer la finta que vamos a tumbar a Castillo ¿Tú crees que ellos, el Congreso Quiere tumbar a Castillo ¿Ustedes creen eso amigo? No pues amigo, si no de dónde van a vivir Por eso Algunos dicen, no pero Andrés La idea era que lo tumbe no lo van a tumbar Y no lo van a tumbar, qué tal compañero eh, bien, compañero. Un fuerte aplauso Al compañero Parson, es un compañero asociado Su cumpleaños hoy día hermano, ustedes ¿O lo conocen a él? Hijo del pueblo, que viva el Perú Palma el hermano Parson, ahí nos apoya en la comunicación siempre y obviamente son hijos del pueblo que están acá con nosotros calladitos nomás y avanzan en todo compañeros ya entonces ante esta situación eh, nosotros el día sábado vamos a estar acá presentes y hacemos un llamado al Ministerio del Interior que por favor, mañana. mañana pues que por favor trate de ver el tema de qué de que no vengan a provocar porque si ellos vienen a provocar nosotros vamos a tener que prevenirnos pues compañeros o no es así compañeros porque no podemos permitir que vengan a, a violentar quieren hacer su meeting su pasacalle que vayan allá a la costa verde ahora que hace calor que se metan un chapuzón, que marchen por allá pero que no vengan a fregar acá ¿Qué ganas de fregar la plaza San Martín acá solamente, que vengan sí pero a debatir que vengan sí, carajo a intercambiar opiniones pero que no vengan a, encima se juntan 500, 600 bajos donde está Anca? Y cuando me ven solo, calladito, ayer no vi una de la pestilencia allá, asustó. Como que yo yo no le voy a pegar, acá vino una persona, ¿vieron? Que me agredió, ¿qué hice yo? Lo agarré así como Inca, placa en la cabeza, lo, lo senté, lo tranquilicé y le dije, ¿por qué has hecho eso? Y se ha ido concientizado, ahora está con Jaimito ahí, se ha vuelto comunista. Palma con compañeros. compañero, ¿por qué caer en la provocación? Palma, palma, palma, que, la que, aquí estamos, el aquí estamos. Servicio, que yo use la merencia para qué, para que recalque. Ahí está Culto, mira, él es el pegón, matón. Pero por eso ustedes tampoco pueden permitir que alguien venga a faltarme respeto, pues compañeros. Porque ustedes son la asamblea. Yo hablo, ustedes comparten también hablan y ustedes también cuidan a los oradores, y no como compañeros. Y eso, pues, hermanos, ya muchos hermanos lo están haciendo ahora. Y el día de mañana nosotros vamos a estar como cualquier día acá. Y obviamente, compañeros míos, hoy día es 4 de noviembre. Hay que tratar de. No, hay que hacer una remembranza a tu pajamaro, cosa de Gabriel Condorcanqui, no custa el cumpleaños de Parson, suertudo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto, de esto voy a llegar a este tema que está acá a un tema muy importantísimo, que los hermanos me dicen, Andrés, ya estás sacando documentos, me parece bien, porque no todo puede quedar solamente ideas, porque algunos me dicen, Andrés, yo agarro y te escucho, pero también te grabo, pero también quiero leer algo de lo que tú sabes o de lo que tú puedes eh, eh, nos enseñas para yo aprender y yo también aprendo de ustedes, yo también aprendo de ustedes, por ejemplo, yo aprendo de, del compañero Jaime, también aprendo de mis profesores en la universidad pero también aprendo del pueblo porque así es ¿cómo puede ser un estudiante de universidad nacional y universidad privada ¿cómo puede estar por encima de un ambulante? ¿cómo puede ser eso? si el ambulante le da la educación a su hijo para que estudie en la universidad ¿o no es así amigo? si el comerciante que está en el mercado central que no conoce nada de trigonometría te da acceso para que te estudies entonces, como tú rayos, carajo, ah, soy estudiante, ¿no? Minimizas al la ambulancia. es un vago. Esa gente votó por Castillo, dice. Si él es tu padre, yo te pregunto: ¿la mayoría de los estudiantes de la Universidad de la Uni vienen de la clase alta o del pueblo? Hablen, ¿quién dice que es de la clase alta? ¿Qué? en la Uni están este, los hijos de Ro Roque Benavides? ¿No? ¿Dónde están los hijos de Roque Benavides? ¿Dónde estudian? Hablen, pues, amigo. ¿Dónde estudian? ¿Acá? en Huacayo, en Puno estudian fuera, allá y Roque Benavides se cree vivo, disculpenme la palabra lo voy a decir, se cree pendejo, a sus hijos los manda a estudiar allá y él es profesor de la uni ¿y por qué? porque es dueño de minas pues. y tengo que lavarle el cerebro, disculpenme la lisura como dice Gonzalo Espraga, tengo que lavarle el cerebro a los jóvenes de la uni ¿para qué? para que ellos mismos sean mis chacales cuando sean profesionales y contaminen todo por eso que ellos son profesores, pues, amigos, Y no hay malos profesores en la UNI. Yo cuestiono a este señor porque este señor dijo bien claro, quiere que vaya el proyecto de Conga. Si se activa el proyecto de Conga, hay derramamiento de sangre. Si se activa el proyecto de, Are de Tia María en Arequipa, hay derramamiento de sangre. Y no seremos nosotros. Son los mismos campesinos que van a querer defender su tierra y los van a querer matar. Y este tipo de guerra siempre ha habido en el Perú. No con socialistas ni comunistas, necesariamente. También ha habido en la época de los incas, con el español, en el sistema virreinal, con Tupajamaru. Tupajamaru se levanta siete años antes de la Revolución Francesa. ¿La Revolución Francesa cuándo fue? 1789. cuando se levantó el gran hermano Condorcanqui con toda su armada de andinos, mulatos y mestizos? En 1783. Y fue presidente y obviamente pues hermanos. Hoy, 4 de noviembre, se recuerda cuando al hermano se ensañaron, hicieron un juicio, digamos con jueces sin rostro, y lo descuartizaron. Cuando él no debió morir, de esa manera. Pero ¿por qué le hace juicio? Si era ya un prisionero de guerra. En la práctica, hermanos, nos hemos dado cuenta de que esto es similar a lo que quieren hacer con el gobierno. A toda costa lo quieren sacar para implantar su dictadura. Pero esta vez... La diferencia es que yo veo más unidad en cuanto a los sectores populares que están en contra de quién, en contra de la derecha. Por esa razón, ayer me han pasado un video, tres chatitas de la pestilencia, así bajitas, se han ido a volantear a San Isidro, porque le han dicho que en San Isidro todos odian a Castillo. Y cuando está volanteando, nadie le ha recibido nada. ¿Creen que en San Isidrino? por estar en contra de castillo, está a favor de Keiko. Y daba pena a la señora. Más bien cada vez que volanteaba para que vayan a marchar para su marcha de zombi mañana, la gente de San Isidro agarraba, se cuidaba los bolsillos. ¿Te das cuenta o no? Entonces, no es lo que parece, pues, compañeros. No es lo que pinta la realidad. La realidad va a pintar cuando tú sepas interpretar la realidad. Y la realidad se interpreta en base al conocimiento. El conocimiento del pasado para entender el presente y proyectarme al futuro y eso es lo que nosotros estamos haciendo acá yo te dije mi palma Matías a todos ustedes hermanos yo le dije palma palma palma palma castillo yes. nadie yes. lo lo castillo Salud. no es burro Compartal. castillo no es tonto castillo está luchando directamente políticamente contra quién contra los golpistas y cada uno tiene su estrategia y también le dije acá que va a llegar un momento que el, el Ministerio Público va a tener su, o sea, última, no jugada, a su última ficha de jugar, el que era a a la mandar Teca. la denuncia al Congreso, que ya lo sabíamos todos que iba a hacer, y esa denuncia ha prosperado o está con roche. Está con roche porque viene la OEA. ¿Cómo retiras eso, compañeros? ¿Cómo retira eso ahora? Esa denuncia lo tienen que sacar del Congreso. Si no lo sacan del Congreso, la OEA va a decir, ¿qué hace acá? Esto es violar la Constitución. Y en la práctica, hermanos, ya no tiene nada que hacer el Ministerio Público. Ahora, ¿qué están haciendo? Dice Jorge Castillo de La Prista, como no puede el Congreso cerrarlo, hay que salir a las calles para utilizar, mira lo que dice esta señora, eso es su versión indirecta, para utilizar otra medida, dice. ¿Cuál medidas? ¿Qué medidas? No, El caos, el saqueo. Y cuando yo digo que van a marchar Piraña es cierto, porque el 5 de abril de este año incendiaron Tambo, saque, mira, Tambo es Fujimorita y lo saquean ellos mismos. Quemaron la zapatería, hicieron trizas, los primer piso del Ministerio Público, y nadie dijo nada. Ahí no dijeron, oye, pero total, ese es que tira piedra, ahí no dijeron nada. Por eso yo digo, cuando vayan a marchar a la clase media, digo, si vas a marchar mañana con los zombies, anda calato. No vaya con celular, no vaya con nada, porque ellos no son tontos. Agarran, dice, 20 lucas y un tupper naranja o el celular de ese fujimorista así están pensando los choros así que cuidado, guerra finzana no mata gente, después no digas tú el cútur tenía razón, me han robado todo porque el choro no es tonto ¿eh? vamos adelante, no para pelear con la policía sino para amontonar y cuando amontona, el, el choro vete la parada amigo los maestros le han robado amigo, manito de gato así, papá te sacan el celular tú vas, oh, vamos carajo se levantó, te pidan 30, son choros y dos incautos después salen, no, no, vamos por este lado o en mi celular por eso no van a ir cogoteros mercachifles, venezolanos vagos, van a ir y obviamente la policía pero van a ir gratis o le van a pagar no, está bien podemos discrepar, normal esta es la oportunidad donde hemos, nos toca discrepar antes de Castillo como me quería la mitad Wow, Kutu, la clase media. que wow, Kutu, bien con la historia. Ahora que he estado en este camino, ya la clase media se abre. hoy oh, un momentito, ¿no? Oye, me recuerdo de la época de Vicarra ¿Cuántos amigos he tenido que ahora están en contra? Porque están contra Castillo. Es normal, pero no me tenga bronca personal. Porque esto se queda en las ideas. Después somos hermanos, somos peruanos. No somos peruanos, compañeros. O no tenemos que tener personas. Eso, así sí. Es una idea. Pues yo no voy a compartir con tu idea. No estoy de acuerdo contigo. Tú te estás conmigo. De ahí queda, pues. No va a ser, oh, ya vas a ver, ya no, ni más. No, no eso no es política pues hermano, eso es infantilismo y lo digo de Tupajamaru porque él marcó un hito para que se pongan los cimientos de la república si no, no se hubiesen levantado los criollos, los criollos abandonaron a Tupajamaru, ¿sabes por qué? porque los criollos como Vicardo y Guzmán dijeron bien claro, se agarraron la chivilla y dijeron si lo ayudamos a Tupajamaru, Tupajamaru va a tener otro tipo de sistema, mejor que lo descuarticen, que lo destruyan y nosotros hacemos nuestra propia revolución y eso pasó los intereses de los criollos contra el virreinato. Y obviamente aprovecharon, aprovecharon, es como ahorita, ¿no? Si Rusia y China le ganan a Estados Unidos, miren a Lula, Boric, Fernández, Amlo, Petro. Aprovechan y liberan América. Igualito pasó en la época de los criollos. Cuando viene la corriente libertadora, hablen, son dos. ¿Cuáles son? Hablen, amigos. Del sur, ¿y qué más? Ya, ahí quiénes son los dos representantes? Hablen, amigos. San Martín, ya, el, ¿y el otro? Bolívar. Bolívar. Uno vino por el norte, Bolívar, y otro por el sur. Cuando estaban llegando, recién los criollos de Lima, o se unieron a ellos, o se escaparon con los españoles. Por esa razón, Tupac Amaru sería, ¿qué tal, compañero? El precursor, el que va adelante de la República. Así que un fuerte aplauso a José Rodríguez Condorcán y compañeros. Aunque algunos acá son muy desmerecidos. Dicen, no, pero tú pagas luchó por sus intereses. Dice, carajo, pero si vas a luchar por tus intereses y pagas con la vida, ¿es válido o no es válido compañeros? Valió, porque estás pagando con la vida. No fue un vil cobarde. Murió en su ley. Y lo peor, ¿cómo trataron a sus hijos? A un a lo, ni, a lo, al niño, a sus, lo mandaron a España, carajo. Todos se murieron en el transcurso y el otro sobrino quedó aislado allá en... En, una, en un castillo, en una marmorra de, de España y murió, bien feo fue la, triste, la vida de Condolcante y con toda su familia arrasaron con todo su terreno en tinta ¿por qué no van de turismo a ver ahí la casa de tu pajamano? un poco leer la historia con la familia sienta a tu nieto que ha nacido en San Isidro siéntalo ahí para que no se vuelva el liberfacho carajo, mira, hijo, tú te serás blancón, carajo, pero tú eres de Cusco ¿cuál pituco loco en miércoles? la piel no te hace a ti más ni menos y obviamente pasó. Así que acá está este documento que yo siempre le voy a recomendar a todos ustedes. Solamente tengo cinco y cinco de acá. Este documento es importantísimo porque acá te hablo de cómo es que antes los peruanos dieron su vida. Heroicamente para la lucha. Cómo antes empezaron a desarrollarse. Juan, está timbrando. Y por esa razón hoy en día estamos acá sentados o parados si tú pagas Amaru siléncialo, siléncialo, no, bájalo, bájale esto y siléncialo Juan bájale acá mira, acá, y ahí Amigos, amiga, todo, todo más. entonces ante esta situación nos hemos dado cuenta de que ya hoy en día estamos acá parados Caballero, ustedes pantalón mostaza con todo el respeto que se merece padre ¿de qué región es? Apurímac yo te pregunto, ¿el amigo tiene más, es, más de español o más de andino? ¿Andino? ¿Te vive el Perú? ¿Cuántos son criollos acá? Levanta la mano. El otro se mira la piel. Yo soy criollo. casi porque acá soy blanco. ¿y? ¿Dónde hay un criollo? A ver. El otro dice, que es criollo? Porque tiene un chuzo de acá hasta acá. Va la chicha y dice, ¿qué criollo? Por eso ¿y? Acá no hay criollos. ¿Me entiendes? No porque sea blanco, afro, no eres criollo. Y eso... ¿Qué quiere decir? Que tenemos todavía ese sello, la estampa de nuestros primeros ancestros. Y eso no es vergüenza, pues, compañeros. ¿Por qué? Porque en la práctica quiere decir que ellos han dado su vida para que tú estés parado acá, o tú estés trabajando, o tú estás haciendo país. Y tú estés acá. Por esa razón, compañeros, no hay que bajar la guardia, no hay que desanimarse. Y nosotros acá decimos lo siguiente: si tú pagas mario, dio la vida si Manco Inca dio la vida hoy en día en el Congreso recién con 70 votos lo han nombrado de precursor a Manco Inca ¿sabes quién se puso en contra? ese joven llamado eh, Cabero dice ¿por qué lo ponen a Manco Inca de precursor? ¿acaso él es peruano? fíjate ve. no había Perú en ese tiempo o sea prácticamente decía que Manco Inca era un salvaje que gracias a los españoles hoy en día estamos sentados acá ratero de miércoles Señor Andrés, acá hay un saludo desde Italia para Rimaflecta. Saludos a Italia, hermanos, ahí. Gracias, gracias, hermanito. Un fuerte aplauso a todos ustedes, hermanos. Palmas, palmas, combatidas. Palmas, palmas, aquí estamos. Aquí y ante esta, esta a situación, saludos, saludos lo que a todos yo les quiero decir a la la ustedes, hermanos, gracias a Mario, Prince Pueblo, Chaki, también, que están ahí presentes, ¿Eh? decirles lo siguiente. Gracias a ellos estamos acá. Pero yo pregunto, ¿por qué el Senado, de alguna manera, se pone triste y dice yo lo soy y no me compadezcan? ¿Cómo quisiera que venga una venezolana para mejorar la raza? ¿Cómo quisiera que mi hijo sea Crespito? Fíjate, cree carnero. ¿Por qué hacen eso? Porque creen que son feos. Amigo, alégrate que tienen la cara de piedra, la cara de cóndor, la cara de puma. Mírame a mí, mira, yo tengo una fusión de piedra con cóndor. Hermoso. Porque eso era, pues compañero, eso eso bueno, son chinitos. ¿Cuántos todos son chinitos de acá? quiere mejorar la raza y dice que venga una extranjera ¿para qué? para qué dice, para que sea gringo mi? ¿cómo? escúchame bien, te lo voy a revertir para que esta vez te vayas a buscar una compañera que realmente te respete y te quiera y eso está en Puno, en Huancabelica escúchame, mira y en todos lados los venezolanos si son altos o blancos o morenos, los habito ¿no? y son altos, su cráneo es redondo o largo hablen pues amigos, ustedes han tenido contacto largos, ya ¿qué significa? que su cráneo es delicoicéfalo nuestro cráneo es largo o medio redondos achatados ¿qué quiere decir? que somos braquicéfalo ven un ratito ven. Estás famoso, muchachos. ¿de qué cultura eres tú? ¿chunca? ¿canchis hermano? Fíjate. ¿qué canchis? ya, boteate nuestro cráneo es braquicéfalo y nuestro cuello es corto, en cambio de los africanos y los europeos, eso lo dice, escúchame bien, no estoy bromeando, eso lo dice el arqueólogo Federico Caumandoy en su libro Historia de Generales del Perú, tomo uno, de que el andino, el inca, siempre ha tenido un metro sesenta, sesenta ya el más bravo era 68, no hemos sido muy alto como dicen, y su, su cuello es delgado, siempre es así, y acá en esta parte, es verde siempre Salud, y eso es algo genético que tenemos en la época a los entonces, de los vida. Entonces nuestro cráneo, es saludos. redondo, cuello corto, ahora sí compañero, gracias hermano de la ciudad de Canchis, palma cometías al hermano. Entonces, entonces quiere decir que eso es normal, es normal. ya Y por qué los extranjeros que tienen afros o blancos que han venido, por ejemplo en este caso ¿no? de Venezuela, por qué son así, porque allá, te pregunto en Venezuela, ¿había culturas o no había culturas nativas? Sí. Si tú le preguntas a un venezolano culto, o que conoce la historia, sí, te va a decir, ahí estaba pues carajo la, los caribeños, ahí eran pues andinos. ¿Pero qué pasó con todos esos caribeños? ¿Se han preguntado? ¿Qué pasó, hermano? A ver, joven, ¿qué pasó con ellos? Porque si no, serían en Venezuela también así, ¿cierto? Pero me han dicho que en la parte de la selva, en Colombia todavía hay aborígenes de la selva venezolanos. Ya. ¿Pero qué ha pasado con la gente de los llanos, los llaneros, de allá de Venezuela? Los exterminaron, barrieron con todo. Ya, mira, Manco Inca hizo tu chamba, no dejó que los exterminasen, ¿me entiendes o no? Lucharon, dieron su vida, no 10, no 100, miles, 40 mil, 200 mil organizados, pensaron en nosotros. ¿Y tú estás pensando en mejorar la raza? ¿Es mejorar la raza o desaparecer tu cultura? Quieres desaparecer porque eres, tienes un complejo de inferioridad. Crees que tu hijo tiene que ser blanco alto. Yo no estoy en contra de que te cases con un alemán norteamericano un marciano. No me interesa. Pero no vengas a decir que tú eres feo. No me vengas a decir que yo soy color puerta, color lo mínimo. Esto es nuestro color, pues carajo. ¿O tú crees que antes en Lima, antes en los pitucos no había civilización acá? ¿Había o no había civilización acá antes de que vengan los españoles? Había. Te pregunto, en hey, Miraflores, ¿hay huacas o no hay huacas? Sí, ay, y ahí sí, esa huaca, ¿quién vivía? Donald Trump, ¿quién vivía ahí, hermano? Los grupos romeros. Vivían ancestros, pues, los colliques, los ruriganchos. Ya ves que no hablo huevadas, como dice TikTok. Estos idiotas que dicen que somos charlatanes. Y así dicen, con la lisura. Discúlpeme, pero yo pongo la lisura como lo dicen ellos. No vayas a la plaza porque hablan incoherencia. Cuando te hablan de historia dicen, ¡ay, caramba! Yo pensé que era cómico, pero no, el hombre sí está preparado. Y en TikTok te engañan, pues, amigo. Porque es un grupo de pirañas, apristas, bagazos, que paran en las redes sociales, que atacan. Y yo también les devuelvo el ataque porque no soy tonto. Yo soy como Manco Inca. Se responde cuando se tiene que responder. Y esto en la práctica es concreto. Siéntete alegre, compañeros. Porque todavía el peruano mantiene su cultura. Ya lo ha dicho el amigo de Apurímac. ¿Qué cultura estaba en Apurimba? ¿Inca o Chanca. chanca. Hablen, amigos. Chanca. ¿Qué cultura estaba en Ancash? ¿Inca o Chavín? qué chabín, chabín. cultura estaba en Ayacucho Inca o Guari, Guari. y entonces cómo que yo lo soy cómo que voy a mejorar la raza vaya la tierra carajo ahí ponte a sembrar voy eh, a mejorar la raza porque en vez de mejorar la raza no voy a mejorar la tierra que están abandonadas fuerte aplauso a los campesinos carajo que nos dan de comer a nosotros Palma, hermanos, palmas, palmas para, saludos la para la, todos la, ustedes acá el otro, en la lo Plaza Matín, por experiencia la de fujimoristas saludos, saludos. utilizando a las venezolanas no les pagan seguro no les dan nada y la venezolana no es tonta, pues. Creen que porque es esbelta, porque es morena o porque es gringa, la hacen trabajar, la, la seducen, morbos, y encima, pues, la venezolana chonta. La mayoría de la venezolana que ha venido es clase media, tiene carrera. Ah, este, este morboso ya va acá. ¿Sabes qué, papito? Así te trae, papito te dice, papito, papito, papito, papito, papito. Pero es dentro, ¿qué está diciendo? ¿Te das cuenta? Tú eres enfermo. ¿Y ¿Qué dice, papito? Mira. Por Halloween, el 5 de noviembre, no el 5, no, el 5 de noviembre, va a venir mi primo, dice. Mi primo va a venir, papito. Ya, hay que darle casa a mi primo. Y eso ha pasado el 5 de abril, disculpe, la marcha anterior. Y los fujimoristas son esos, pues, los apristas han mentido a los venezolanos. Jorge Castillo le ha dicho a los venezolanos que acá en el Perú estamos mejores. Que vengan millones. ¿Ya han venido más de, ¿han venido miles o ya cerca el millón? Más de un millón. ¿Qué ya. dice usted, compañero? Más de un millón. Ya, pues. Ya, y yo te digo, ¿les ha engañado? ¿Por qué? Porque quieren, los ven, son enfermos estos ¿eh? fugirratas. ¿Y qué ha hecho la venezolana? Le ha dicho papito, ¿sabe qué? Anda a marchar, anda a protestar contra sí, burro del castillo. Ya, tumba, lo corre. Yo voy a cuidar la casa con mi primo, hice. Y se ha quedado con su primo, el muy idiota ha ido allá, regresó, su casa estaba todo vacío. Y abajo, encima, la venezolana era chavista. Que viva Chávez, carajo, fuera, Fujimori. Así lo dijo, Palma combatía más por chitosos, por enfermos. palmas. cuánto le ha pasado acá? A eso que le gustan los venecos. Así tenemos que ser. ¿Cuál mejorar la raza? Carajo, somos Incas, somos Chavín, somos Chimus. Pero no puede quedar solamente en el nacionalismo, en la efervescencia, en la identidad, no. No solamente puede quedar solamente agarrando el pecho y somos libres, nada más, no. Tiene que haber contenido, tiene que haber películas. Bueno, es así, compañeros. Tiene que haber películas en el cine. De las guerras épicas entre los chimús y los Chancas, ahí. Porque solamente hay películas de los griegos de los romanos, de los europeos las cruzadas y Ulises, los 300 de Esparta carajo el imperio romano imperio chino, todos tienen sus películas y nosotros carajo que hemos tenido muchas culturas que han dado su vida ni una película ¿qué nos ponen? al fondo hay sitio Pantaleón y las visitadoras ¿te das cuenta o no te das cuenta? no se lo digas a nadie, pura morbo nada más es la película peruana pero las películas citas no, ¿por qué no? Porque acá el el, el el actor no va a ser de Tez Blanca, no va a ser Brad Pitt. El actor vamos a ser todos nosotros. Mira, igualito a manguinco suyo, Igualito, mira. Papa partida. carepumba y todo calepumba. Palma combatida por eso, compañeros. Hay que, que tiene un eso es lo que estamos, hermanos. ¿Ya? O sea, así es. ¿Qué tal papá? Guamani. Eh, Guamani es el que ordena un millón de habitantes. Guamani, en eh, un Guamani es el jefe no, de un millón de un junio, Guamanis juno, juno es, sí, diez mil y los Guamanis eran una jurisdicción de 40.000. mil entiendo que el amigo de repente está yo tengo que decir las cosas como son no es de un mío, es de 40.000. mil lo dice Daniel Valcárcel lo dice Valcárcel en su libro de Historia de en la entonces, ante esta situación, a ver con fuerza que viene Perú, que viene Perú ¿cuánto quiere mejorar la raza? ya ven, hay, ¿no? y ahora pues, hermano, vaya, hermano ahí, no, que por acá, va a mejorar la raza y ¿Cuál raza? De este tema nos vamos, ¿por qué la identidad? Es muy importante por esto acá, ¿dónde está? Por este tema, por este tema, Rusia hoy día, escuche, escuche, escuchen, hermano, escuche, Rusia hoy día acaba de decir, vamos a pasar a la segunda fase. Cuando, ¿Quién es el presidente de Rusia? Hablen amigos, ¿cómo se llama el presidente de Rusia? Putin y Putin es un Putin, ese no habla solamente habla para hacer igual el de abajo que es el presidente de China ¿cómo se llama el presidente de China? Hablen amigos. pichilín, fíjate ¿ve? usa la pichilín amigo Xi Jinping Xi Jinping amigo, mira cómo lo mira grueso ¿a quién? a John Biden y a Zelensky, presidente de Ucrania ya le ha dicho él, mira y abajo está el más guerrero Kim Jong-un de Corea del Norte, mirando ahí donde va y su misil, dice que parte de Estados Unidos ¿saben lo que dicen acá? los seguidores de Porky dice que a nosotros no nos, va a, no nos va a llegar el misil de Rusia porque él lo ve, acá está Perú acá está Brasil, acá está el Océano Atlántico acá está Europa y acá está Rusia y él dice, no va a llegar, porque ¿cómo va a pasar de ahí hasta Pacífico? el muy idiota cree que es una tierra plana yo te pregunto no, no es eso Rusia y China, ¿están tras nuestra espalda? ¿o están al frente Hablen amigos, al frente, ahí no lo ves al frente, al frente del océano, ellos están en el océano Pacífico, cinturón de fuego, el sísmico. Ah, yo pensé que iban a venir por Brasil, por allá, están acá al frente. Rusia está al norte, Corea del Norte están mirando acá. El misil va a venir de frente para acá del océano Pacífico. ¿Cuál vuelta que va a dar de Europa hasta acá? Si el planeta es que es hoy, después que hoy. Entonces, lo que es Océano Pacífico va doblando y acá está el, acá está el continente americano y acá está Norteamérica. Y escúcheme bien, la cuestión ha sido bien clara. El presidente Alema, el, el ministro de Alemania, otro dato, ¿eh? se ha ido a conversar con China. Uy, uy, uy, Se supone que Alemania tenía que cerrar fila contra Rusia. Y obviamente los alemanes han conversado con China y quienes están quedando solos Francia, Inglaterra y España y ya le ha dicho Putin escúchame en inglés ven, ven, ven. a mí nada que la historia dice que nunca voy a invadir tu isla yo aprieto un botón con el meñique y desaparezco tu isla no estés mandando misiles a Ucrania para atacarnos cualquier ataque mira lo que ha hecho Putin yo voy a ir directo a Londres y cuando ellos hablan lo hacen y obviamente, ¿estamos a puerta de qué? De una confrontación final. Algo así como ahorita está el presidente Pedro Castillo. Ya no es una confrontación disimulada. Ahora este Congreso basura, golpista, con estos cuellos blancos, le han declarado la guerra al presidente al punto que todos los días van los congresistas de la mafia a RPP a planear cómo tumbar a Castillo. Todos los días. Yo te pregunto, ¿ellos están para planear o para hacer proyecto de ley? Y yo te pregunto, ¿qué ha hecho el Congreso? En un año, ¿qué ha hecho? Dice que Castillo no ha hecho nada. ¿Y qué ha hecho el Congreso? ¿Qué ha hecho Rosángela para los hermanos de Puno? ¿Para los hermanos de Lima? ¿Para la voleibolista? ¿Qué ha hecho esta sinvergüenza? ¿Qué ha hecho Chiquelín para la gente de Lima? ¿Qué ha hecho? ¿Qué proyecto ha hecho esta sinvergüenza? Bacar, bacar, bacar. Y en ese contradicción también está la lucha de qué? De América del Sur. Todo el mapa de América del Sur, rojito. Rojito, amigos, ro excepto, disculpen, no todos, la mayoría. Palmas, combatidas a todos ustedes, hermano, míos todos están rojitos. Palmas, hermano, palmas, palmas. México, izquierda derecha. Todos Nicaragua, izquierda derecha. Cuba, izquierda derecha. Fíjate, y Colombia, izquierda derecha. Chile, izquierda derecha. Argentina, izquierda derecha. Bolivia, izquierda derecha. Brasil, izquierda derecha y a vez, y eso que no menciono, bueno, Perú también tiene una posición nacionalista, liberal, izquierda, es Pedro Castillo. Yo no menciono a Venezuela porque yo no estoy de acuerdo con ellos, pero también se son radicales, eso no creen en nadie. Por esa razón nosotros tenemos que ser bien claros todo el hemisferio, y acá termino, un favorcito me voy a decir ahora como para cuadrar el lo que voy a decir que estoy consistente. 4 y media, 40, 4 y 30. 4 y 30. ¿Ah? 30, 4, 30. Me falta 5 minutos, presten atención. 15, 15, 15 Ah, 15 minutos ya. Eh, compañero, hermano. Compañero, un quito enfermad. Apoyen ahí con su constitución. Miren, lo que les quiero decir. Presten atención, palma, palma combatida, por favor. Esto lo voy a decir de frente. Acá está sobre lo que es la guerra híbrida, ¿verdad? ¿eh? Por favor, presten atención a lo que voy a decir, ¿ah? ¿eh? escúcheme bien, me voy a proyectar a la tercera guerra mundial ¿ya? pero me voy a proyectar con hechos Escúchame bien yo te pregunto recién va a empezar la guerra o ya hay guerra hable pues amigo, si no, no hablo yo tengo que ahí, es donde, ahí es donde discrepo con Jaime Jaime dice que no, a es estratégico yo no estoy de acuerdo, va a haber un debate pero yo pregunto ¿Recién va a empezar la guerra o ya hay guerra? Ya hay guerra, ya Ya hay guerra Solamente con Rusia No, hay otros países en el medio oriente que están en guerra Siria, por ejemplo, con Israel Entonces, si hay guerra Pregunto, ¿estamos en la etapa Inicial, medio o final? final. Inicial Inici Final, ¿que acaso estamos con misiles? En la etapa inicial y hay guerra ¿Y esa guerra cómo se llama? Guerra híbrida, vale todo Escúchenme, escúchenme. ¿Tú piensas, escucha Senado, ustedes piensan que el presidente ruso va a dar su brazo a tercer? Pregunto a ustedes, ¿qué opinan? ¿Se va a decir, qué? ya me cansé de Zelensky, ya? ya a Estados Unidos, vamos a resetear la economía ya. ¿Tú crees que va a ser eso, amigo? A ver, joven, ¿qué opinas tú con bicicleta? ¿Crees que Putin realmente va a, a retroceder? No. ¿Por qué? Porque tiene... Y dije? Identidad. Su cultura no fue invadida. Ellos eran como los incas. Prefirieron dar la vida por defender su territorio. Pero bien, sigamos. ¿Quiere decir que si no da su brazo a torcer, China dará su brazo a torcer? Peor, pues, amigo. Entonces, Rusia, China y Corea del Norte no van a dar su brazo a torcer. Quiere decir que si... quién tiene que dar su brazo a torcer? El enemigo porque estos no van a dar mira, simple dialéctica pero yo pregunto ¿Estados Unidos está haciendo la guerra de frente o por medio de Ucrania? bien y no solo Estados Unidos, la OTAN entonces vamos a mis conclusiones en América del Sur y el Centro el 80% es izquierda presidentes quiere decir que ahorita mismo Rusia y China ahora mismo, pueden intervenir Estados Unidos porque tiene aliados o no tiene aliados no tiene aliados ya porque si ahora mismo hay una guerra directa frontal o sistemática a Estados Unidos Estados Unidos va a exigir a quién? va a exigir, escúchame bien ¿ah? va a exigir al presidente de Colombia, de Argentina de Brasil, de Perú de México de Cuba, Nicaragua Venezuela, Bolivia y Chile que se unan contra el intruso que es Rusia pero yo te pregunto ¿estos presidentes que en su mayoría son de izquierda van a darle el apoyo a Estados Unidos? ¡No! por lo tanto ¿qué va a pasar? lo que va a suceder ahí ¿qué es? es que dentro del seno del pueblo de Chile de Colombia, de Bolivia, de Brasil la ultraderecha va, ya sea, ¿va a tratar de ¿qué? de sabotear de incentivar el falso nacionalismo. Y acá en el Perú, te acordarás que la pestilencia que Jorge el Castillo es el búfalo, prista miserable, va a decir que vayan nuestros soldados a pelear contra Rusia. Te acordarás, compañero, y no soy brujo, porque es correcto y claro, porque en la práctica vamos a ver si es que China y Rusia no dan su brazo a torcer para el 2026. Quedan alrededor de cuatro años. Yo te pregunto, en cuatro años la guerra va a parar la guerra se va a prolongar eso se va a ver en la práctica y tres, yo ya les dije a ustedes Estados Unidos, escúcheme bien Rusia y China tienen el botón en su mano lo tienen ahí y ¿sabes qué? ¿cómo lo tienen? escondido que el ruso y el chino no le corte la mano a Estados Unidos ¿y cómo le cortaría la mano? ¿y para qué? para que no apriete pues se le cae, ya no aprieta. ¿A través de qué? De las guerras cibernéticas. El control de las antenas. El control de las redes. El control satelital. Eso significa cortarle la mano. El otro día te dice que Estados Unidos tiene una mano. ¿No te das cuenta? Cortarle la tecnología. Y si le corta la tecnología a Estados Unidos, por eso es que Donald Trump hace tres años atrás lo metió preso. Al gerente y dueño de Huawei, ¿recuerda o no recuerda de Estados Unidos? Porque le echaron la culpa que el 50% de las acciones de Huawei lo tenía el Estado chino, o sea, Jinping. Y ellos querían controlar con la antena 5G, que es una antena pequeña. El otro idiota estaba volando torres pensando que era una 5G. Dice que a la una paloma y 5G, eso no es 5G, es 3G, 2G. lupo pueden comer con sin internet. Entonces, en la práctica, eso es la guerra ahora. Y ahorita China y Rusia tienen las condiciones de tumbar este imperio. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder, y les digo a ustedes, palma, palma combatidas, compañeros. Palma, palma, palma, palma. En Europa y en América del Sur, esto es una proyección, es una hipótesis, ya, en base a hechos, en base a lo que está pasando. Lo que va a suceder es que las fuerzas armadas bolivianas, brasileras, peruanas, escúchame bien, ¿ah? ¿eh? acuérdate de Simón Bolívar de San Martín con el Virreinato, acuérdate, eso fue mundial estas fuerzas armadas de estos países de izquierda le van a dar un golpe, no al gobierno sino a los grupos de poder y los oficiales van a ser expulsados por eso te digo que Castillo no es cojudo, pues amigo ¿tú crees que a los generales que él pone a los coroneles son comunistas? no es un general de carajo de división, de brigada que han dicho mira Castillo si Estados Unidos cae, nosotros a todos esos corruptos que paran, el Jorge Castillo nos lo, lo metemos presos, porque ya no está el papá de Estados Unidos. Estos sinvergüenzas se aprovechan cuando Estados Unidos está vivo, pero si el imperio cae todos estos burgueses así te rías, se van a ir papá porque acá ya no estamos hablando ni de ni socialismo, estamos hablando de qué de los pueblos unidos con sus fuerzas armadas de corte nacionalista que se le rebelan a este viejo sistema y ¿Habrá guerra acá? No, ¿dónde empieza la guerra civil? En Europa, ahí sí, ¿por qué en Europa empezó la guerra civil? Porque en Europa sí van a reprimir porque están cerca Rusia. El amigo dice que estoy loco, cree que no hay no, Estados Unidos, las Fuerzas Armadas Peruanas no van a carajo levantarse contra los grupos de poderes. Ahora no lo hacen, porque está Estados Unidos. Cuando cayó el virreinato y él dice que estoy loco, los criollos. ¿se unieron con, el, con los realistas españoles o con San Martín? Sí. se unieron con San Martín ¿por qué? no son tontos pues ya cayó ¿quién le va a defender? pero este amigo cree amigos que interpretar y proyectarnos a lo que se viene es un sueño ¿y sabes por qué? porque no están documentados específicamente y ante esta situación basta que en Francia maten 30, 40 obreros o taxistas o movilizados o sindicatos empieza en todo lado y en Francia, en España y en Alemania estamos hablando de un tercer poder que forma la OTAN en cambio en América del Sur, no Escúchenme bien, allá sí tiene que perder la reina, de, la, el, el, la realeza de Gran Bretaña tiene que perder, Israel tiene que perder por eso es que ahí sí puede haber una guerra civil acá no, porque acá no hay reyes acá no hay subordinados, solamente hay una clase política en América del Sur y Centro que ha sido desfasada, Los han sacado y acá está, mira. Macri, Bolsonaro, Duque, Piñera, los ha votado. Y hoy día Mori, el presidente de Chile, acaba de decir que las AFP no van. Fíjate, ve, fíjate lo que dije ayer. Por eso es que están devuelto de por 100%. Y el otro me está loco. Y... Así que compañeros, ¿qué me aconsejas Andrés? Aconsejo de que regresen a las tierras. Cómprense tierra. Esos chacoteros van a morir ahí esperando su botón de hambre de López Aliaga, que me dice que le va a caer un botón. Regresen a la tierra, los miserables. Porque si no lo hacen, cuando haya una guerra, no va a haber tarjeta de crédito. ¿Me entiendes? No, son conscientes de eso, ¿no? El dinero no va a valer miren la pandemia compañeros ¿qué pasó en la pandemia hermanos? ¿cuánta gente caminó, abandonó? y este minuto que me queda les aconsejo a los jovencitos que me están mirando siéntalo a tu papá, a tu mamá un domingo y dile mamá, papá, ¿tienes tierra o no tienes tierra? sí tengo, qué milagro que me te interesa jovencito sí me interesa porque he escuchado punto. vamos a tu tierra, ponte a sembrar porque el día que haya una guerra Rusia ha dicho bien claro yo aprieto el botón y el botón va a ir directo a Estados Unidos, a Londres y a Israel, nada que la Biblia dice que Israel no se va a destruir, no, no pum, de frente, y los israelitas y los estadounidenses también van a apretar el botón, y a dónde va a ir a Venezuela, a Cuba, a Siria a Irán, a China, Corea del Norte y Japón también va a apretar el botón y a dónde van a ir, a Corea a Rusia, y Corea del Sur también va a apretar el botón, a dónde va a ir es decir hermanos la misma especie ¿no? humana se va a extinguir por culpa, no del ser humano en general, sino por una élite, una élite económica, política. Y siempre ha habido así. Te pregunto, ¿el imperio romano sigue existiendo? hablen ah, amigos, ¿sigue existiendo? ¿Y por qué cayó? Y el otro me dice, estoy loco, hice. El sistema feudal, los reyes, en todo el mundo, ¿sigue existiendo? Fracasaron. Y el capitalismo también está en ese paso. Y no es por culpa de nosotros, es por culpa de ellos mismos. Por eso es que Vladimir Putin ha dicho ¡No, no, no, no! O este... Jonathan Biden! ¡Tú ven acá a Rusia! ¡Ven, ven! ¡Tú te metes! ¡Quiero ver un uniforme ruso! ¡Norteamericano! Y aprieto el botón de arranca ya va. ¡A las bases! Y por si acaso... ¡Este no va a ser una guerra de... ¡Ya vamos, carajo! ¡Los patriotas! 500 contra 500 50 mil! ¡División! Eh, ¡Infantería, regimiento! ¡No! ¿Sabes cómo es la guerra? Una así, así, voy concluyendo. Todo esto está acá, compañeros. Se sienta acá, lo sientan al chivolo Pulpín que juega a Dota, y aprieta, todo es como pinball. ¿Has visto, no? Juegan así. Ahora mismo hay pura guerra de drones. Estado, eh, Rusia manda drones, no manda aviones suicidas. ha visto la guerra, no? De que, la, lamentablemente YouTube y Facebook han cortado lo que no se puede ver en RT. Pero yo lo veo en RT, en New York Times, en BBC de Londres. Investigue, no veas, por pues, ¿qué vas a ver? ¿Esto lo ves en, en el Perú 21? ¿El Willax, ¿El Canal 4? ¡No! Por eso compañeros he traído un extracto de lo que está pasando Corea del Norte está haciendo pruebas misilísticas hoy día mismo también y esto más la revista llévenlo compañeros que es parte de nuestra conciencia no lo hago para que tengas miedo lo hago para que estés empapado de lo que sucede arriba, afuera fuera del Perú y fuera de América y fuera de Europa, compañeros como diría Vallejo, hay mucho que hacer y hay que empezar dando la información. Las personas que deseen, hermanos míos, ¿cuántos van a estar mañana el 5 de noviembre? Levanten la mano, hermanos. Fíjate, ve todos. Bien, palmas combatidas, hermanos. Contra el castillo para cerrar el Congreso. Para cerrar el Congreso. Palmas combatidas, compañeros. hermanos. Fue todo por día de hoy. Así es, acá la pasa, la